Vamos a ver todos los tipos de datos escalares que tenemos en NumPy. Para verlos todos, escribimos la orden, escalar types y la ejecutamos. Nos devuelve un diccionario que nos da todos los tipos de datos que tenemos en esta máquina en particular, porque los tipos de datos dependen de la máquina. Tenemos enteros normales, positivos y negativos, desde 8 bytes a 64 tenemos enteros sin signo, o sea, enteros positivos, que van desde el 8 al 64 también. Distintos tipos de flotantes, flotantes de 16 a 64 bits y también tenemos números complejos. Aparte de eso, tenemos también booleanos, strings y varios tipos más. Es de notar que estos tipos de datos pueden cambiar de una máquina a otra, aunque los principales siempre están en todos. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es crear un array que los elementos sean enteros, pero los vamos a convertir en complejos. Para ello escribimos np.array, escribimos nuestra lista y ahora le decimos el tipo que queremos. The type es igual a np.complex. Podemos escribir complex64 y visualizamos. Aquí lo tenemos. Vemos que los ha convertido a números complejos. También podríamos haber utilizado el de 128. Aquí no nos dice nada porque por defecto si lo creamos con números complejos, este es el tipo de dato que infiere NumPy. Ahora lo que vamos a hacer es crear algún tipo de datos enteros y lo vamos a convertir a booleanos. Bueno, pues ahora escribimos np.array, y aquí vamos a escribir números que sean positivos, negativos y también alguno que sea cero. Y vamos a ver cómo los convierte en NumPy. Lo que va a suceder es que los que son distintos de cero los va a convertir en true y los que son cero los va a convertir en false. Le decimos el tipo de dato, lo ejecutamos y visualizamos el array. Efectivamente, los números que no son cero se convierten a true y el único que es cero se convierte a false.